Campeones de League of Legends en 10 segundos. Con Si te pega un básico hace más daño. tiene un cacho de tela con moco y va con vos. Chora y hace daño. En vez de tirar la tela la regolea. Te deja quito por una hora.